Hola, ¿cómo te va? Si no te suscribís desde ahora contando desde 10 segundos te va a llevar un cubo de estos No, un cubo no Tres cubos de tarea Así que vos ves, acepta el trato Por cierto, es el primer video con mi voz Sí, este es el primer video con mi voz El primero de todos los que se podrían venir que probablemente sean más de 200 o... ¿Quién sabe? Voy a... Voy a enseñar a armar el cubo Rubik con el método principiantes Que es el más fácil, que yo sepa, porque no conozco uno más fácil que este Creo que luego voy a enseñar un método más normalito eh, Ahora lo voy a hacer en celular, porque se me ha hecho difícil grabarme eh, las manos, mi voz y el cubo Es como que algo bastante difícil entonces voy a hacerlo desde aquí. Puede que tenga algún error o algo, ya que estoy acostumbrado a armar el cubo desde desde mis manos a que empezar a armarlo desde, desde celular. Bueno, esta aplicación se llama Cubo Rubik, la descargué desde Play Store para poder mostraros sin que tenga algún problema o algo. Vamos a ir acá donde hay como que tres, tres caras, vamos a darle acá, y aquí tenemos tres tipos. Hay muchos más, pero estos son los tres tipos que nos deja la aplicación, que son cubo, pirámide y dodecadero. Do cae, el pirámide, el cubo rubik y el dodecadero, que realmente no sé, nunca lo había visto. Bueno, vamos a seleccionar cubo, ya lo he seleccionado y tenemos todo. Tenemos desde 8x2, 8x8, 7x7, 6x6, 5x5, 4x4, 3x3 y 2x2. Dice un, hay un 4x4x4, por por 3x3x3, por por hay otro 3 más porque esta aplicación lo ve como si fuera... Eh, hay posiciones, que no lo quiero explicar todo aquí, pero hay posiciones que son X. Y y Z Pero son posiciones De De todo tipo de cosas Pueden ser desde el mismo mundo Hasta de Google Maps hay. Bueno, dejamos de tanta habla Y vamos a 3x3 Y ahora nos pide que mezclemos eh, Podemos ponerle que sí O no Yo le voy a poner que sí porque No quiero mezclarlo yo Bueno estas típicas publicidades son horrorosas. Si no son horrorosas no sé qué son. Mirá. Todo por, por atraer. Es horrible. Bueno, ahora que ya nos. Eh, nos mezclaron el cubo. Vamos. vamos a entender algo fácil. Que en el centro de, de cada cara. Es el color que va a ir ahí. Por ejemplo, acá hay rojo. En, en esta de acá hay rojo. En esta hay azul. En esta amarillo. Y en esta blanca. Bueno, en esas caras es donde va el respectivo color. Por ejemplo, acá van en verde. Acá vamos a tener que llenar todo con verde. Es fácil de entender. Por lo. Creo, ¿no? Eh, otra cosa es que solo los centros se mueven para que entendamos un poquito más el cubo los centros se mueven eh, hay un núcleo que todas estas piezas están pegadas a este núcleo el núcleo verde o todos los núcleos que hay, entonces esto, en realidad no estamos moviendo las piezas, estamos moviendo los centros que acá en este juego tengo un cubo aquí en realidad, estamos moviendo los centros, estamos moviendo desde unas partes para hacerle para que gire el centro. Bueno, ahora sí, vayamos con lo que es armar. Vamos a ir acá donde está la cara blanca o la que ustedes quieran, pero es mejor, es mucho mejor hacerlo en la cara blanca para poder entender. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, el paso uno de uno, es armar la cruz. La cruz es muy fácil de armar. Solo tenemos que ir arriba del todo. Primero vamos a ir revisando por partes para ver qué tenemos y qué no. Bueno, acá tenemos el azul y blanco. La pa esta parte consiste en poner todas para que hagan un, un, un colorcito, como si fuera una explosión, algo así. Bueno, después de esa breve explicación que me faltó decir, vamos a ir a revisar arriba. Lo primero que vemos es que si hay aristas. Por ejemplo, una arista es las partes que están eh, tocando el, el centro. Los bordes, los, las esquinas, son las que no están tocando, solo tocan a las aristas. Porque va de movimiento el centro mueve las aristas y las aristas mueven las esquinas. Bueno, ahora eh, lo que vamos a hacer es buscar si hay aristas de color blanco acá yo tengo una arista azul convenientemente y lo que hay que hacer es mirar su color su color ya lo dije es azul vamos a mover mover hasta que encontremos el azul aquí está y ahora ves ahí tiene que quedar una explosión de dos si queda uno más no importa porque nos viene mejor incluso bueno el siguiente paso es mirar a los costados acá una naranja pero no tiene color verde o esto no es naranja vamos a seguir moviéndonos moviéndonos acá, esto, tenemos que encontrar eh, si podemos encontrar otra roja hecha a veces puede que no encontremos esto que no encontremos una aquí arriba que no encontremos una acá hecha pero puede pasar vamos a poner el rojo arriba y tenemos otro estallido Así tiene que quedar. Estos estos dos de acá, estos dos, eh, no son importantes. Bueno, lo siguiente es mirar, eh, como estaba diciendo, es mirar acá en los bordes. Mirar acá, acá, acá, acá. Acá, bueno, en los bordes no, me equivoqué. Hay que mirar abajo. Puede, podemos tener unas aristas, bueno, en mi caso no hay ninguna, si tenemos estas aristas Solo Es más, voy a poder hacer una A ver si puedo Creo que, creo que sí a ver, así, así, así, Ahora tenemos una Que es muy fácil, solo tenemos que ver su color Vamos a ir arriba Perfecto, vamos a buscar Naranja, acá. Y ahora solamente hay que girarla Y ahora ya tenemos tres Bueno, lo siguiente es mirar acá En estas partes Acá ya tengo una, verde Bueno, nos quedó aquí atorada O sea, normalmente nosotros Si no tenemos nada aquí podemos hacer clic Y ya está Pero si acá tenemos una Vamos a hacerlo más difícil Bueno, solo son dos movimientos Un movimiento más Tenemos que bajar Y hay que ponerla en otro, en otro lugar Ahí está Y ahora volvemos a subir No, así no Así, ¿no? Así. Ah, y ahora nuestra nos quedó justo en el color que nosotros queríamos. También nos puede pasar otra cosa. Que esta creo que es ya difícil. Porque no me ha pasado muchas veces a mí. Y es que te quede una así. Porque si nosotros buscamos el color verde aquí y nosotros subimos así, nos quedó al revés. Bueno, esto es fácil de solucionar. Tenemos que irnos aquí a un color que esté al lado pero que sea diferente. ¿Y veis acá? Bueno, ahora que vamos a mover. Volvemos a ver. Y ya las tenemos ahí. Entonces subimos. ¿Pero se nos rompió otra? No. Porque aquí tenemos una aquí. La teníamos guardada. Y ahora sí tenemos el paso 1 completado. El siguiente paso, ya lo vamos a hacer más rápido porque es más fácil. Es buscar una, una esquina blanco, azul y rojo vamos a buscar esto perfecto, aquí está azul, rojo y a blanco ahora vamos a ir a un... al color que está al lado a veces puede pasar que esté por abajo por ejemplo aquí están los colores arriba y esto abajo pero centrémonos en esta está aquí y aquí entonces es lo más fácil que es bajar del lado que está el azul y volvemos. O sea, simplemente tenemos que... Con este movimiento ya la ponemos aquí. Ven, aquí está. Y solamente hay que poner para que suba. Y ahora sí la podemos subir. Y, miren, nos quedó aquí la, la esquina. Y ahora seguimos. Y la otra ocasión es que pueden, pueden estar acá abajo, como había dicho antes. Vamos a buscar naranja, azul... Acá está. Aquí está naranja, azul. Bueno bajamos tiki tiki. o sea solamente tenemos que hacer este movimiento hasta llegar a donde estaban estos dos acá naranja pero hay que ponerlo en el lugar opuesto acá está naranja, acá tiene que estar acá está azul acá tiene que estar azul bueno después de este movimiento fácil tenemos que ir desde donde queramos porque literalmente tenemos los dos listos podemos verla desde aquí bueno desde aquí no porque tendríamos que hacer otro movimiento pero el mejor movimiento es, como les voy a mostrar, es ponerse a la derecha, del lado azul, o del, o como quieran, del lado derecho solamente, bajamos, y miren, lo ponemos de este lado para que lo veamos, y subimos. Ahora, volvemos, lo, para ponerlos aquí, para ponerlo aquí, y volvemos a subir. Y ahora sí nos quedó, esto, esto... Y lo siguiente, que es buscar. Acá está. Acá tengo otro verde. Aquí está. Voy a mover esto. Porque esto es una, una de las piezas. Pero bueno, está. No lo puedo mover ahora. El mismo movimiento de antes. Bueno, aquí no hice mal. Ahí, ahí y ahí. Perfecto. Bueno, ahí puede pasar otra cosa. Que no es que lo, yo lo tenía. Pero se me rompió. Y ahora lo voy a hacer. A ver si puedo. No, no puedo, no puedo, no puedo. Es que te puede quedar aquí. Y en realidad solamente tienes que bajarla así. Bueno, me quedo, me quedo, me quedo. Ahora solamente tengo que bajarla. Voy a darla como antes habíamos hecho. Y ya está. Rojo, verde, ahora Del lado que está el color. Vuelvo. Ya tenemos la cara blanca para que nos quede estas estos parecidos a L, a T pero solo con un palito si quedas bordes, por ejemplo estos dos de acá, estos dos bordes no pasa nada porque es está bien, no, no nos molesta de, de todas maneras iba a tener que pasar porque no podían quedar todos alineados en el mismo lugar bueno el siguiente paso son las aristas de los colores. Que para eso nos dirigimos a la capa de abajo. Que es la amarilla. Vamos a dar un leve giro. Y vamos a buscar. Verde. Naranja. Perfecto. Volvemos a dar otro giro. Y vamos a buscar el color que, que se junten. Naran aquí. Naranja. Y el verde, que es el de abajo, es donde tenemos que mirar. Y tenemos que ir al lado contrario. O sea, si fuera... Si fuera azul, y esto fuera azul, vamos a tener que ponerlos para acá. Pero si esto es verde y esto es verde, tenemos que ir para el lado contrario. Luego vamos a abrir aquí, donde las la cara blanca. Volvemos a, a poder entrar que estos entren. Sube, y ahora estos dos quedaron enganchados. Bajamos, ponemos y subimos. Y nos quedó esta arista. A mí solo me queda una arista más, así que va a ser un poco fácil rojo, azul el azul está acá entonces vamos a ver lo tengo que girar para el lado contrario ahí está bajo, bajo el lado del mismo azul pongo pongo esta roja esta roja de aquí que era lo que teníamos al principio y ahora solamente hay que juntarlas esto que estaba aquí se junta con este de acá se junta. Y ahora hay que guardarla. Porque si nosotros hacemos un giro así nomás. Se nos rompe. Entonces hay que guardarla aquí. Y podemos entrar completamente bien. Solo me queda una. Que es la que está aquí. Bien. Ahí está. Y eh, como es el único que queda. Rojo. Giramos al contrario. Bajamos. Eh, ponemos la, la arista de nuevo. O sea, volvemos a... Lo que hacemos básicamente es, por colocarla, se va, vienen, vuelve y se van. Y ahora viene un compañero, pero, eh, así es la mejor interpretación que puedo hacer, o que yo pueda saber. Y como antes, tenemos que moverlo aquí. Y ya podemos que dejar que entren. Es mejor hacerlo del lado derecho que hacerlo del lado izquierdo, así que les recomiendo que, que realmente lo hagan... Del lado derecho Si le sale del lado izquierdo Es exactamente lo mismo Solamente que tenemos que hacerlo Contrariamente Bueno, el siguiente paso es el más fácil Bueno, aquí me quedó Por suerte me quedó Y es que nos tiene que quedar una línea así Y en realidad Te puede quedar de cualquier forma Solo tienes que ponerla Donde no está Por ejemplo, aquí ocupa un lugar Pero cuando tenemos la línea ya no nos importa eso Así que podemos hacer nuestro movimiento libremente. Aquí tengo. Pueden que sean tres o pueden que sea una. No, eso no va a cambiar nada porque solo estamos moviendo una arista. Eh, vamos a bajar para que entre. Es mejor, otra vez te lo, se los digo, es mejor hacerlo de derecha que a izquierda. Bueno, bajamos. Ponemos. Y veis que. Vean, ven que nos quedó así. Volvemos a bajar volvemos a cambiar y subimos y ¿saben qué pasó? nos quedó la cruz amarilla si hay una aquí no importa otra vez no importa bueno los, el siguiente paso es buscar qué coincidencias rojo y vamos a buscar el rojo siempre que estén unidos con la con la cruz ¿no? sigo buscando acá está Aquí, aquí, aquí. Rojo. Vamos a ver coincidencias. Naranja, azul y verde. Vamos a buscar si hay más coincidencias. Por, por curiosidad. A ver. No, aquí con el azul no hay coincidencias. Y con el naranja supongo que tampoco. No, tampoco. Bueno, ahora vamos a ir eh, de nuevo con el rojo. El ro Mira, aquí. Con, con Solo con el rojo hay una coincidencia. Ponemos el rojo. Y tenemos la coincidencia del verde Bueno, vamos a poner eh, Lo primero que vamos a hacer Para, para que todos queden igual que, que estos, estos dos Vamos a eh, bajar, doblar, subir, doblar Bajar y doblar dos veces Una y dos Y luego subimos Y ya tenemos la sorpresa De que ahora todos pueden estar bien Puede que no que nos pase otra cosa, lo voy a hacer ahora yo. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Puede que nos pase esto. Que esté del lado contrario. Bueno, no, no, no me pasó, voy a intentarlo de nuevo. A ver si ahora me pasa. ¡Sí! ¡Me pasó! Que esté del lado contrario, ven? Acá hay una roja arista Que esté completo no pasa nada A ver qué puede suceder y... No es una molestia, es mejor Podemos decir, he completado tres caras Entonces ahora eh, Podemos hacerlo de cualquier lado del rojo Yo les recomiendo Que siempre lo hagan de la derecha Porque es lo más fácil Pero está si quieren hacerlo de la izquierda Yo soy derecho y está Tiendo a hacer las cosas mejores con la derecha eh, bueno, ahora voy a ir a la naranja porque me queda mejor. Y voy a hacer el mismo movimiento. Bajo, doblo, subo, doblo, bajo, doblo, doblo y subo. Listo. Ahora tenemos esto. Y, y ahora que nos queda así ya podemos hacer como antes. Bajo, doblo, subo, doblo, bajo, doblo, doblo y subo. Doblo. Listo. El siguiente paso son las esquinas para alinearlas y terminar el primer Paso. Bueno. Es tan fácil como buscar una. Una coincidencia. Verde, rojo y amarillo. Pff, nos quedó perfecto. Porque acá tenemos el verde. Acá tenemos el... Eh, bueno. Acá tenemos el verde. Acá tenemos el rojo. Y acá tenemos el amarillo. Perfecto. Nos quedó. A ver si hay otra. Porque puede ser que ya la tenemos armado No. Acá no hay una coincidencia. Porque acá no hay naranja. Y aquí tampoco. Porque aquí no hay verde. Y bueno. Aquí... Esto está malísimo Bueno, entonces ya tenemos la coincidencia Si tienen una coincidencia Como me tocó a mí eh, No solamente hagan lo de ahí Como yo Pero si no tienen coincidencia Hagan lo donde quieran Pero si tienen eh, ninguna coincidencia Y una completada O sea que tienen Tienen una Una armada tienen que, que hacer esa Tienen que hacerla Porque si no tienen otra o sea, si no tienen coincidencia y solo tienen una armada, usen esa porque directamente es una coincidencia. Y si tienen todas coincididas, se tienen que saltar el paso porque tuvieron suerte y no lo tienen que hacer. Bueno, para, para hacer que todos coincidan, solamente tenemos que girar a la izquierda, subir la cara blanca y volver a tapar. Subir este, volver a tapar, bajarlo porque ya se aburrió. Y este también lo volvemos a tapar y se aburrió también. Bueno, ya tenemos todas, bueno, esta vez no pasó, o sea que lo vamos a tener que hacer otra vez giro tic tic tic tic tic uh, esta vez sí que pasó, y de suerte nos quedaron dos más bueno, ya tenemos el último paso y podemos armar el cubo, tenemos una suerte increíble La, los que hicieron el cubo están boquiabiertos porque tuvimos tanta suerte que pudimos tener una arista, pudimos tener... O sea, si llegaste a este punto sin salteándote dos pasos, tuviste muchísima suerte. Los del cubo Rubik deberían quedar boquiabiertos. Cualquier persona. Saltándote dos pasos, creo que harías menos de un minuto o 30 segundos. Sub 10, o sea, menos de 10 me parece muy exagerado, pero... Podría pasar, una vez me pasó a mí, que logré hacer en 30 segundos. 30 segundos con un segundo. Bueno, hagamos el último paso ahora sí. Eh, podemos hacerlo de izquierda o a derecha. Yo lo hago de a derecha, pero podemos hacerlo de izquierda también. Bueno, aquí solo tengo que hacerlo dos veces. Pero es fácil. Tenemos que ir a una que no esté completa. O sea, si lo hacemos aquí, va a quedar mal. Tenemos que hacerlo aquí. Bueno, ahora simplemente... Tenemos que bajar, guardar, subir, bajar. Y ese movimiento. Guardar, bajar, subir, bajar. Lo, lo dije mal, pero da igual. ¡No se, se nos destrozó el cubo! ¡Oh no! No, no se nos destrozó. Quédense en la misma cara. Nunca cambien de cara. Nunca hagan esto. Si hacen esto, el cubo se, completamente se destruye. Bueno, este es el... Eh, aquí simplemente se están... Moviendo todas las piezas bien. O sea, si, si después de esto no se arma, es porque sí, definitivamente un paso hicieron mal. O se pudieron agillar y e hicieron así. Hicieron de... Bueno, ahora vamos a decir, ¿qué hacemos ahora para arreglarlo? Vamos a mover otra de las aristas. Otra, no, arista no, esquina. Y vamos a repetir lo mismo. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Tic, tic, tic, tic, tic, tic Como ven, como ven, ya casi tenemos armado el cubo Ya casi tenemos armado el cubo Como que casi Ahora Sí lo tenemos armado ah, 19 minutos oh, Otra publicidad 19 minutos Que es eh, para, para hacer la primera vez que si alguien arma el cubo en 10 minutos o 19 minutos, hay que aplaudir mucho porque es un muy buen récord. Es impresionante que alguien que nunca tocó un cubo y aprenda ahora lo haga en 19 minutos. Yo me tardé explicando, hablando, charlando de cómo se hacía, pero es muy fácil. Yo lo voy a hacer ahora para que vean cómo lo hago yo. Y por 3 mezclar. Bueno, vamos a ver el contador. Y es que llego a hacerlo muy rápido. Voy a mirar un poquito. Eh, pronto. ¿Listo? Ya. Voy a intentar no hablar. Para ver si puedo hacerlo rápido. Ahora hago sub 10. Sub bueno, ya no se puede. Pero si hacía sub 10. Grabado en video. Me iba a emocionar tanto que yo qué sé. No, no tendría. No tendría boca para hablar. Bueno. Sigo moviendo. Lo haría mucho más rápido, estoy seguro de que lo haría mucho más rápido en. en cubo real que en esto, pero bueno. Sigue siendo un cubo esto. Es un cubo virtual, por así decirlo. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, ya he terminado la cara blanca. Me faltan solo dos pasos. No, como cuatro más. Bien. Eh, ah, me perdí un poco. Ahí está. Perfecto azul miren, eh, por suerte pasó esto pero aquí es donde se le pasaba que podías hacerlo así yo lo voy a hacer ahora Se me complicó mucho esta parte ahí está me pierdo cuando hago esto otra vez Tintín. listo listo listo ahora sí corre corre corre corre esta es la parte más fácil para mí corre corre corre corre corre, corre. Y ves ahora que me pasó, pero antes no me había pasado, que tenías todas listas, bueno, ahora hay que hacerlo de una. 55 segundos a ver si alguien pasa mi récord quiero bueno no es el récord peor récord que he hecho porque he hecho de hasta menos de un minuto pero igualmente quiero ver eh, bueno no se puede pasar por muchos lugares pero si alguien lo sube por algún lado a youtube o, o por alguna red quiero ver porque me, me gustaría ver si alguien puede hacer mucho mucho menos que esto o, por ejemplo, puede hacer sub 10. Ah, por favor, no hagan trampa de mover tres, tres piezas. O sea, ya les digo qué quiero decir. Que es cubo, tres por tres. Les dicen, no mezcla. Y, y ustedes hacen así. Hacen así. Y dicen, tuk tuc, tuc. O sea, en realidad, oh, no cuenta. Oh, no cuenta. Bueno, qué bien. Que bien, qué bien. Solo cuenta cuando hace, cuando hace, hace la mezcla. Pero, da. Igualmente, intenten no hacer trampa porque superar eh, por a al, alguien por un cub, por, por móvil y encima haciendo trampa es muy feo, la verdad. En realidad, no molesta, pero sí. En realidad, sí es muy difícil hacerlo aquí. Si estás acostumbrado a mover como yo, miren, tengo un cubo acá. Si estás acostumbrado a hacerlo en un cubo, esto se te hace muy difícil. Te perdés porque tus manos se tienen memorizadas. Estás tocando algo en el espacio. Si tú estás tocando esto, esto no está en el espacio. Esto es un juego. Bueno, está. Esto era todo lo que quería decir. Ah, por cierto. Les voy a enseñar a armar un pirámix 2x2x2. Lo mezclamos. Nos sale una publicidad. Tenemos que esperar. Luego la sacamos. Volvemos a mirar la otra publicidad que tienen para nosotros, que es azul. O sea, completamente nada. Listo. Ahora podemos armar el jugo completamente, ¿no? Digo, el Pyramids. Miren. Nuevo récord. 5 segundos en un 2x2 Pyramids. Creo que me deberían llamar el, el mundialero. El mundialero. Con cuatro movimientos en 5 segundos. Nuevo récord. Cualquier cubero profesional, cualquier persona que usa el modo experto u otro modo muy difícil, lo humillo. Adiós, adiós, de nada por este hermoso récord. De nada, en serio, de nada. De bueno, hasta aquí ha llegado el video. Abajo a la derecha tienes mi canal. Arriba, a la izquierda, tienes el video que generalmente te debería gustar. Y abajo a la izquierda tienes un vídeo que yo te recomiendo porque está muy, muy bueno. ¡Hasta luego!